En este vídeo voy a hablar de la estructura de Drive. Que hay que subrayar que no es la misma en las cuentas de G Suite que en las cuentas normales de, de Gmail. Eh, lo que vamos a ver en el inicio puede variar eh, dependiendo de la configuración eh, que tengamos. Eh, aquí lo que he abierto es prioritario, pero... En configuración, aquí en la parte de abajo, podríamos eh, quitarlo de tal manera que lo que se abriese al inicio fuese mi unidad. Lo mismo, eh, como ya veremos, estos otros dos apartados tienen los archivos importantes a mano cuando los necesites en acceso rápido y vuestros archivos y las personas importantes en compartido conmigo eh, también. Bueno, tengo yo los tres seleccionados y como los tengo, pues tengo los accesos directos y tengo aquí eh, los prioritarios. Pero vamos a empezar por mi unidad, porque lo que vamos a hacer es ver primero eh, unas cosas sobre almacenamiento de archivos. Eh, vamos a seguir sobre estrategias para poder acceder de un modo rápido y eficiente a, a aquello que necesitamos. Y... Eh, Acabaremos eh, viendo algunas cuestiones de sobre búsqueda y configuración. Bueno, mi unidad es el espacio que se utiliza para guardar los archivos. Eh, mis archivos. Eh, eso lo tendré organizado por carpetas. Eh, Como me parezca. Eh, aquí tenemos en las carpetas, Recordar que cuando aparece este simbolito aquí... Eh, quiere decir que esa es una carpeta compartida, en este caso no es una carpeta de mi propiedad. Y cómo vamos a ver esto, como ya eh, comentaré más adelante en el vídeo, esto va a cambiar. Eh, y luego esta es una carpeta compartida que es propiedad mía, que tengo compartida con terceros. Bueno, unidades compartidas, es eh, un comentario pequeño pero lo voy a dejar para otro vídeo específico. Compartido conmigo. Aquí lo que vamos a tener son los archivos que terceras personas han compartido conmigo. Aquí como tengo el acceso rápido, tengo un acceso rápido los eh, usuarios que, que más a menudo o con más frecuencia comparten archivos conmigo con los últimos que se han compartido. Eh, y aquí tendré los archivos compartidos la semana pasada, Compartidos conmigo, por supuesto, el mes pasado eh, y antes este año antes y, y en años anteriores. Bueno, aquí una cuestión porque en esto está viendo, se está produciendo un cambio eh, que ya va a ser a partir de septiembre, va a ser efectivo para, para todos, queramos o no. Y que es cuando selecciono un, un archivo... Eh, compartió conmigo, aquí a, arriba aparece este simbolito que aparece también cuando le doy al botón derecho del ratón y que hasta ahora lo que hacía, lo que servía era para colocar ese archivo compartido conmigo en la carpeta que yo desease para tener un, un fácil acceso a él. Yo lo que hacía era agregarlo a a mi unidad. Eso va a cambiar. A partir de ahora los archivos solo van a poder estar en una localización y en el resto estarán como acceso directo. Por ello, si yo doy botón derecho aquí, añadir acceso directo a Drive, me ofrecerá dónde lo quiero colocar en Drive, por ejemplo en la... Iré buscando unidades compartidas, no, perdón, para atrás, mi unidad. Y voy a ir a esta carpeta primero, que tengo con, con cosas para, para estos días, eh, añadir acceso directo. Si yo voy a, a esa carpeta, encontraré... No es esta, pero esto también. Estos son accesos directos. Y aquí abajo veo ese, esa presentación que alguien ha compartido conmigo. Eh, he agregado un acceso directo a esta carpeta de corona. Antes, eh, si hubiese sido antes, aparecería así. Sin, sin la flechita y con el icono completo y con quién es el propietario. Pero ahora... Aparece ya de esta manera. Eh, por la misma razón, va a desaparecer la opción que había hasta ahora de tener un archivo en más de una carpeta. A partir de ahora los archivos estarán únicamente en una carpeta y eh, si queremos tener acceso a ellos desde otra, tendrá que ser vía un acceso directo. Bueno. Vamos a ver ahora cómo podemos ser más eficientes en, en la gestión de, de, de archivos cuando estamos trabajando en un proyecto, en un trabajo, lo que sea. Lo primero que tenemos es prioritario. Entonces en prioritario, lo que, y esto es una algo que solo aparece en las cuentas de G Suite, que no están en las cuentas de Gmail, que son los espacios de trabajo. Espacios de trabajo son agrupaciones de archivos relacionados con un tema en particular... Eh, con un máximo de 25 archivos, en ningún caso carpetas, son solo archivos que nos facilita el, el desarrollo de una, de una tarea. Por ejemplo, tengo aquí varios archivos relacionados con el plan anual del 19 al 20. Estos pueden ser de distintos propietarios, pueden estar en distintos lugares, pero yo lo que he hecho ha sido agruparlos aquí bajo ese espacio de trabajo que he nombrado como 2019-2020 Plana para tener un fácil acceso a ellos cuando tengo que trabajar sobre ese tema. Lo mismo con las TICs y aquí tengo gestión de cuentas de alumnos, gestión de cuentas de profesorado, gestión de, de equipos, eh, gestión de mantenimiento, algo que está en distintos lugares pero a lo que puedo acceder de un modo más fácil desde aquí, cuando tengo que trabajar sobre, sobre ello. Lo mismo, y puedo tener todos aquellos que me interesen. Esto, el primer modo de, de hacer esa gestión de archivos. El segundo es marcándolos como destacados. Yo puedo eh, marcar un archivo como destacado y lo tendré aquí. Archivos que igual no, no utilizo a menudo pero que en algún momento puede llegar a necesitar, no muchos, eh, no tiene que ser muchos porque si no esto pierde su valor. Y eh, una vez que lo tengo aquí, eh, también lo puedo quitar. Si no están destacados, aquí me aparecerá la opción para marcarlo como destacado. Y eh, si ya no eh, me interesa tenerlo más aquí, pues lo puedo quitar de destacados. El archivo seguirá en su sitio, pero tendré un acceso diferente desde aquí. Y la tercera estrategia es ir vía reciente. En reciente aparecerá, aparece con lo que trabaja hoy. Aparece aquello con lo que trabajé ayer, con lo que trabajé la semana pasada. De tal modo que puedo acceder, eh, cuando abro el ordenador de la mañana, puedo acceder. Mucho más rápidamente aquello que dejé sin acabar la víspera, aquello con lo que estaba trabajando el día siguiente, los días anteriores. Bueno, Y vamos a pasar a la búsqueda. Bueno, una cosa antes. Como he dicho, el, a partir de ahora ya no se podrán tener los archivos en más de un sitio. Eh, lo que tendremos, el archivo estará en un sitio y en el resto de los lugares podemos tener accesos directos. Hasta ahora no se podía tener un archivo que estuviese en una unidad compartida en una carpeta diferente. No se podía tener acceso desde ninguna otra carpeta a dichos archivos. A partir de ahora, con los accesos directos, sí es posible tener un acceso directo a un archivo que está en una unidad compartida desde una carpeta de nuestra unidad, siempre y cuando tengamos derecho a acceder. Bueno, en cuanto a búsquedas. Vamos a, a veces tenemos que buscar, podemos coger y escribir sin más, eh, en buscar en Drive podemos escribir algo, eh, nombre o algo que lo contenga. Si hacemos clic y esperamos un poco nos van a aparecer, vamos a poder seleccionar qué tipo de, de o queremos que sea una presentación, damos clic, podemos escribir, nos han seleccionado las presentaciones... Hmm. tenemos algunas herramientas básicas ahí pero si sí queremos, o de propietarios, que, diferentes propietarios o podemos ir a la flechita aquí a la derecha y entonces aquí podremos ajustar mucho más la búsqueda porque podemos eh, poner qué tipo de archivo queremos eh, quién es el propietario cualquiera, yo no soy yo, una persona concreta. ¿Cuándo se ha modificado? Cualquier momento, hoy, ayer, últimos siete días, los últimos treinta, personalizar el nombre del archivo. Un término que coincida con parte del nombre del archivo o palabras que estén contenidas en el archivo, que esté compartido con una persona determinada o ya cuestiones de seguimiento. Por ejemplo, voy a hacer una, eh, voy a buscar una, una foto. Esto evidentemente se puede hacer sin ningún problema con un archivo de texto, con una presentación, con otro tipo de archivos. Pero además se puede hacer con fotos. Puedo buscar una foto en la que esté escrito EASO Politécnico A. No en el nombre, sino dentro de la foto se vea en algún sitio... EASO Politécnico A, algo que no está en formato texto, pero que también eh, está indexado. Entonces le doy, con este botón de aquí arriba a la derecha, lo que voy a poder hacer es ver miniaturas de todos esos archivos. Y por ejemplo, aquí tengo este, en el que aparece escrito EASO Politécnico A. Y lo encontramos encontrado. Eh, aquí es en las camisetas donde aparece escrito EASO Politécnico A. Aquí también aparece en este tótem, aparece EASO Politécnico A. Ahí son lugares donde aparece. Eh, por aquí atrás aparecerá en algún sitio y que es por lo que lo encuentra el buscador. Eh, un par de cositas más. Aquí tenemos ver detalles, con lo cual en ver detalles podremos ver con quién qué personas tienen acceso, datos sobre el archivo y además sobre su actividad. Si ha sido compartido, si se, se ha quitado los permisos a, a alguien, se le dan, etcétera Es información sobre el archivo. Y eh, recordad que aquí en configuración eh, tenemos distintas opciones. Una de ellas, convertir archivos subidos. Si seleccionamos... Esta casilla, cuando subamos un archivo, por ejemplo, de Microsoft Word, eh, al subirlo lo convertirá directamente en eh, documentos Google, sin mantener una copia del, del fichero de Word. Si lo hacemos así, pues podríamos subir el, el primer archivo de Word y luego, una vez que está arriba, con botón derecho, abrir con documentos de Google. Eh, esta es la casilla para tener disponibles los documentos para poder editar cuando no tenemos conexión la densidad en que se presentan los listados de eh, archivos y, eh, el, y aquí lo que tenemos es eh, eh, como queremos las sugerencias si y queremos que aparezca.